año 94, comienza este proyecto de la revista de Derecho, un proyecto pionero. A nosotros nos conocen, especialmente fuera de la zona norte, por nuestra revista de Derecho. Por lo tanto, nosotros eh, es un ámbito que tenemos especial importancia, gravitación y cuidado en mantener eh, una buena línea profesional y de conocimiento científico es una revista eh, de las ciencias jurídicas tiene su nacimiento en el año 1994 y ha eh, tenido ya una larga y prestigiosa eh, trayectoria en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional el 2007 y a partir de ese periodo se comienza un periodo de profesionalización de cumplimiento de estándares importante también el tema de los arbitrajes por primera vez se comienzan a hacer eh, arbitrajes y comienza a generarse un proceso de publicaciones de calidad. Y eso creo yo que fue algo muy importante en la indexación en eh, Cielo. Nos encontramos en un proceso de transformación bastante importante que en nuestro juicio va a ser un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de la revista. Convertir la revista en formato 100% digital. Esto significa que ya eliminamos el, los volúmenes en papel y además pasamos a un nuevo formato que se llama de publicación continua. Ya, lo que permite de alguna u otra manera reducir los tiempos de espera que tenían los autores en la publicación de sus artículos. Nosotros dejamos presentada la solicitud en su momento para la indexación en Scopus, que es el índice más relevante que estamos postulando en este momento, y luego eso lo retoma Elvira Badilla y ahora Humberto Carrasco creo que, Va a culminar sin lugar a duda este proceso ya de consolidación definitiva. Ya estamos reduciendo los tiempos, esperamos que de aquí al próximo año eh, el, el, el promedio puede ser de, de, de tres a cuatro meses lo que se demore, ojalá menos, pero lo que se demore la publicación de un artículo desde que es ingresado. Y si el artículo es de calidad y no tiene observaciones eh, relevantes, podría demorarse tres a cuatro meses en el fondo en ser publicado. Y ese es el objetivo que buscamos. Además, eh, pretendemos llegar. A, a ser indexada en Scopus en, en, en y es, eso es parte del programa de trabajo que también tenemos en, dentro de la revista con el equipo.